Es normal que en cualquier cambio de directiva a la cabeza de una institución, como es el órgano electoral, puedan haber cambio de personal. Sucede aquí en las cámaras de diputados y de senadores, en las comisiones inclusive, no solo en las directivas. Cuando hay cambio de eh, directiva de presidencias de comisiones, hay cambio de personal. Es lo normal en cualquier institución, a no ser... ...que se dé una lectura diferente solo por el hecho de que la nueva presidenta del tribunal es mujer y es indígena. Y entonces sería una mirada patriarcal que no logra descolonizarse además... Eh, ...y simplemente se cree que eh, otro tipo de personajes deberían dirigir una institución tan importante como el órgano electoral...